Vamos ya al tema de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, estamos en el momento este de, del recorrido, ¿sí? ¿Podéis pensar ahora en una unidad didáctica vuestra, por favor? ¿Cuál es el recorrido lógico que tendría que seguir este proceso de enseñanza y aprendizaje? Claro, yo lo primero que me tengo que plantear ante un proceso de enseñanza-aprendizaje es ¿qué quiero que aprenda mi alumnado? Es decir, de salida al final de esa unidad didáctica, ¿qué espero que hayan aprendido, qué objetivos de aprendizaje me planteo, vinculados a qué competencias. ¿sí? Y esto es lo primero que tengo que planificar, lo primero que tengo que diseñar. ¿sí? Desgraciadamente muchas veces no empezamos por aquí los docentes, empezamos por las actividades. Es decir, ¿qué haré hacer a mi alumnado? ¿sí? En esta era didáctica, a ver, vamos a planificar qué actividades vamos a realizar, ¿no? ¿Y cómo las vamos a realizar? Y esto es lo que empiezo a planificar. Y entonces digo, bueno, pero pensar con qué objetivo, es decir, ¿qué objetivo hay detrás de estas actividades? Y les hacía hacer flechitas. Bueno, pues eh, esta actividad cumple estos objetivos, por pues este objetivo. Bueno, pues quedó una maestra de infantil que, que tenía dos actividades que no sabía... ¿A qué objetivo vincularlas? Y, de, y decía, bueno, pues me invento un objetivo. A mí la dio. pero si es que no es una cuestión de me invento un objetivo. Es una cuestión de que estas actividades no cumplen un objetivo de aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, muchas veces caemos en este tipo de incoherencias. Y me decía, ay, pero mira, se lo pasan tan bien. Y yo decía, ya, ya, pero, pero si yo me lo creo. Pero no es una cuestión de lo bien que se lo pasen. Es una cuestión de qué aprenden. Es decir, al servicio de qué objetivo entonces, tenemos los objetivos de aprendizaje, que son, obviamente, coherentes con las actividades y las actuaciones que planteo. Y tengo que poder identificar que cada actuación o cada, o cada actividad se relaciona con algún objetivo de aprendizaje. Y ahora viene el temazo, que es, vale, y con qué instrumentos de evaluación voy a recoger evidencias de este aprendizaje. Y aquí ya es cuando el castillo de Naipes empieza a removerse. ¿Por qué? Porque cuando te planteas instrumentos de evaluación te das cuenta que algunos de los objetivos de aprendizaje no recoges evidencias, ¿sí? Y entonces está esta frase magnífica de Idea Feliz Docente que yo la utilizo muchísimo y dice «Bueno, pero eso ya lo vemos, eso tú ya lo ves en clase, ya lo ves». Y tú dices «Bueno, lo ves, lo ves». Eh, te quieres quedar tranquilita pensando que lo ves, pero claro, con qué instrumento recojo esta evidencia, ¿no? O, o, o todavía peor, ¿cómo puedo luego eh, identificar diferentes niveles de logro? Entonces, ¿de qué manera puedo planificar, diseñar, ya en el inicio del proceso, que esto es muy importante, ya en, o desde el inicio del proceso, diseñar, planificar instrumentos que me permitirán recoger evidencias de aprendizaje? ¿Sí? Aquí, aquí se os ha removido un poco el concepto de decir, uy, pues casi que sí que vamos a revisar la unidad didáctica un poco. Y luego viene, para mí, un, un, un paso, ¿no? una fase que es de, de los más olvidados. ¿Qué es? ¿Qué decisiones voy a tomar con los resultados de la evaluación? Una vez yo tenga los resultados de evaluación de mi alumnado, del aprendizaje, perdón, de mi alumnado, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Ha ah, quedado claro, claro el recorrido a realizar? ¿Sí? Los, los cuatro momentos en que tengo que, que ir planificando, diseñando una unidad didáctica y la coherencia entre ellos. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Perfecto.